Arbia informa Política El cese de comercialización de granos y carnes convocado por la mesa de enlace comenzó y se extenderá hasta el jueves a la medianoche La medida es en protesta por la decisión oficial de elevar tres puntos los derechos de exportación a la soja y sus derivados Norberto Niclis, Vicepresidente de Coninagro En la situación de las recepciones que puso Magri hubo distintas voces, fue una retención a todos los sectores y no lo justificamos para nada. Nada más que en ese momento que el campo salga a este, en contra del gobierno, no puedo dejar de reconocerle que hay una cuestión política y que era un gobierno que estaba haciendo equilibrio también para poder tener gobernabilidad, diríamos. Entonces no hay que negar de que hay cierto condimento político, ideológico, etcétera, etcétera. En tanto, varias organizaciones del campo en disidencia ya se pronunciaron en contra del lockout por considerarlo excesivo y no prioritario. Eduardo Buzzi, ex expresidente de la Federación Agraria. Por tres puntos de retenciones se llega a un paro, mientras le bajan a, a varios otros rubros, y en particular, y ahí es donde yo me quiero detener. O sea, nosotros en el 2008 pedíamos segmentación de las retenciones. ¿eh? Uh -huh. O sea, este, hay una, una plata que va a ir en parte a los productores de menor escala, a los más vulnerables, y en parte a la situación social que tiene la Argentina, que es muy delicada. A veces nosotros estamos en este momento en el Titanic, no en un, en un cómodo crucero paseando por el Caribe. ¿eh? Estamos en el Titanic. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos nos, nos movemos como, como, como sectores sociales o sectores empresarios. Digamos, este, en función de que la economía argentina está muy complicada. Piensen en decenas de miles de millones de dólares este año. Hay una situación social delicada, yo lo veo a Daniel Arroyo haciendo enormes esfuerzos para poner en la tarjeta a gente que no le alcanza para comer en la Argentina. Me cuesta muchísimo entender. ¿Es qué carajo está haciendo la Federación Agraria en este paro. Judiciales. La ex vicepresidenta y ex titular de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, fue denunciada por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la empresa Dinale Sociedad Anónima. La presentación judicial fue realizada por la directora de Asuntos Legales del Senado, la abogada Graciana Peñafort. No, no Presidenta Gabriela Mitefi, sino a quien fuera el eh, secretario administrativo de Dios y además al titular de una empresa como no es una persona pública no, no creo que docente que decirlo pero hay al titular de una empresa porque encontramos una situación bastante terrible que compromete las instalaciones mismas del Senado que había hecho una licitación para hacer obras vinculadas a la seguridad de infraestructura que emitieron los certificados de obras pero las obras no están hay una que tiene el 3% de avance si no me equivoco no solo los certificados de obras están la obra preveía la licitación preveía una alianza al pero luego la adjudicada recibe un adelanto del 20%. Hay una de las licitaciones que es 240 millones de pesos. Es una defraudación contra la administración pública, pero además, esto es lo curioso. También hay negociaciones incompatibles, porque déjame este día. Una de las ofertas de la empresa están presentadas en papeles membresados por el Senado. Feminismo. En el mes de la mujer. El Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario fue reinaugurado el pasado viernes en la Casa de Gobierno a la par de la apertura de la Sala de las Mujeres, Género y Diversidad. El acto se hizo a exactos 11 años de la apertura original que hiciera Cristina Kirchner en su primera presidencia. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. A las generaciones más jóvenes... También nos enseñan, aunque yo no sea tan joven, pero lo fui y aprendí también de ellas, cuál es el camino hacia el futuro. Que hoy podamos seguir pensando en ampliar derechos, que hoy podamos seguir pensando en ampliar salones, que hoy podamos seguir pensando en más diversidad, más pluralidad, más géneros y que cada vez no nos alcancen las letras para seguir agregándole LGTBQ+, y, y cuando las aprendimos nos vengan a poner, es porque muchas nos hicieron posibles estar vivas porque que muchos nos hicieron posible ejercer nuestros derechos al voto, a ser elegidas, a pelear por la paridad, a casarnos, a divorciarnos, a elegir a quién amar, a elegir a quién sentir, a elegir si queremos o no queremos ser madres. Así que a mirar para adelante, mirando siempre a todas estas mujeres y a todas las otras que no están acá, pero que todas tenemos en nuestros corazones, que son quienes nos guían todos los días. Oposición Continúa la medida de fuerza que la Mesa de Enlace lanzó este lunes contra la decisión del gobierno de aumentar tres puntos la alicuota de los derechos de exportación al cultivo de la soja. Carlos Achetoni presidente de la Federación Agraria aseguró insólitamente que la medida de fuerza no es contra el gobierno nacional, sino para que entiendan desde los organismos internacionales que no les deben atar las manos para producir. Digo, esto de los organismos internacionales. O sea, al gobierno que haga más ajustes y precisamente hagamos ajustes sobre el sector productivo que debe producir más para generar más divisas y pagar la deuda. Y la verdad que desde afuera es bastante egoísta o, o querer eh, atarle las manos al gobierno para que no pueda tener un éxito en su gestión. Y esto nosotros lo estamos entendiendo así y no es en contra del gobierno, estamos tratando de ayudar para que se entienda desde organismos internacionales que no nos deben atar las manos para producir. Además, admitió que esta medida de fuerza tiene un color político. Yo lo que interpreté es que se refería a... Aparte a de, de los autoconvocados, sinceramente creemos que, que sí que hay eh, gente participando que es eh, de cambiemos o de pro eh, y que la verdad no le hace bien a, a una protesta legítima o a una evidencia de un malestar eh, porque lo, lo empaña con, con un color político que nada tiene que ver con, con lo gramía. Por su parte... Pedro Peretti, ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria, definió el lockout como político en una entrevista radial. Repudió el paro y explicó cómo el actual presidente de la Federación Agraria, Carlos achetoni llegó a ese lugar. Yo tengo casi 40 años en esto. Nunca vi en mi vida un paro en contra que te otorguen derechos. Es como si mañana el Estado da un aumento general de sueldo y Ate sale a hacer un paro para re re rechazarlo. Lo de lo de Tony es una cosa que o sea, no se lo puede analizar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista psiquiátrico, Digo, para una junta de psicólogos, digo, porque no sabe ni qué explicar, pobre hombre. Tiene que ver, sí, efectivamente, cómo H. Tony llegó a la presidencia de la Federación Agraria. Usted tiene que saber una cosa que es muy importante que se la Federación Agraria Argentina hoy está conducida por gente que no son productores agropecuarios y el 90% de sus filiales son truchas. Lo más importante de la Federación Agraria está fuera de la Federación Agraria y se expresó contundentemente en contra del paro. Uh -huh. Este congreso que lo ungió a, a Chetoni prácticamente fue un congreso vacío, ficticio y absolutamente irregular y trucho. Entonces, y la única jugada que tiene es quedarse ahí en la Federación Agraria y hacer de acompañante, de, de idiota útil ahí adentro. En tanto, el presidente Alberto Fernández criticó el lockout de los ruralistas en una entrevista televisiva donde el mandatario cuestionó la medida, considerándola incomprensible. Son todas opiniones válidas, y respetables y a mí no me preocupa. Pero que Pero no generan presidente. violencia en la sociedad, como usted es el no, presidente, bueno, yo, yo, equilibrista, antigrieta. No, pero también creo, honestamente. Pero me, me habla de verdad, dígame. Pero estoy hablando de la verdad. Lo, ahora, sí, sí. Le ¿Quiere creo, que le conteste le lo que usted quiera? No, me complica. no, no, no. Eh, si no, le digo la verdad. La verdad es que también uno podría pensar que es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante cuatro días y hacer un paro para beneficiar a los mayores productores de soja. Mm -hmm. Cuando el resto del campo se beneficia, eso no es violento. Movimientos de mujeres y de la diversidad de todo el país realizaron el cuarto paro internacional feminista con movilizaciones, actos y marchas para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito y en contra de las violencias de género. Provincia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró en Escobar la primera escuela preuniversitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor Ramón Cereijo, que funciona desde ahora en la localidad de Escobar. La educación pública es una de las prioridades de este gobierno provincial y entonces venimos también a desagraviarlo de tanto ataque, de tanta campaña negativa, de tanta idea, de que también Jimmy, de que no se entendía, no se entendía para qué se habían abierto tantas universidades. No es equitativo, no es igualitario y no es justo que algunos tengan la educación universitaria o preuniversitaria a la vuelta de la esquina y otros tengan que viajar kilómetros para llegar a donde está la educación. Así que quiero decir que no solo reivindico y no solo valoro y no solo aplaudo que se abrieron universidades en toda la provincia de Buenos Aires, sino que me comprometo a seguir haciéndolo. Gobierno. El presidente Alberto Fernández. Señaló que le duele la intolerancia de quienes no entienden y hacen paros raros, en alusión a la medida de fuerza que lleva adelante la mesa de enlace agropecuaria. Realizó estas declaraciones durante el acto en el que presentó medicamentos que PAMI entregará gratuitamente. Ustedes a partir de ahora no van a pagar más Los medicamentos que pagaron hasta hoy Porque Alberto Fernández quiso Es porque toda la Argentina está ayudando A que ustedes no lo paguen. Somos todos los argentinos los que ayudamos a hacer eso Somos todos los argentinos Por eso a veces me duele mucho la intolerancia De los que no entienden Y a veces hacen paros raros Pero paciencia, entenderán, entenderán. Siempre digo lo mismo No tenemos a los medios, pero tenemos la razón Y si tenemos la razón la gente nos va a acompañar No me olvido que llegamos al gobierno para atender a los que peor situación están, porque ellos son la urgencia de la Argentina. Y les pido que no teman, porque no nos van a hacer cambiar el rumbo. No vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la Argentina. Oposición El expresidente de la Federación Agraria Argentina Omar Príncipe expresó su desacuerdo con la actual dirección de la mesa de enlace y criticó el paro que se realiza hasta el jueves. De las entidades de base y dirigentes de todo el país han salido a, a denunciar a la conducción de la Federación Agraria Argentina porque en nuestra entidad, Gustavo. No existió debate eh, como sacaron en un comunicado desde, desde la entidad. No, no, no existió debate. Los productores, las entidades de base, las cooperativas, uh -huh. los mismos acopios siguen trabajando en esta uh -huh. semana. Este cese de comercialización eh, que no representa las demandas de los pequeños y medianos productores. Por eso, uh -huh. eh, por eso nosotros no, no adherimos a este cese de comercialización. Uh -huh. No representan las demandas, la necesidad de los pequeños y medianos productores. Economía popular. Los productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra realizaron un verdurazo en apoyo a lo que consideran las medidas distributivas del Gobierno Nacional y en rechazo al paro de las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace. Estamos haciendo un verdurazo con 20.000 kilos de verdura para fortalecer la necesidad de un país solidario en el marco de que las patronales del campo hacen un lockout justamente con manera de extorsión para defender sus privilegios de rentabilidad extraordinaria, rechazo a las medidas redistributivas como es el aumento de tres puntos en la retención de la soja para las grandes exportaciones, los pequeños productores, venimos a Plaza de Mayo otra vez más, en este caso para, para mantener la necesidad de un país solidario, con medidas redistributivas y para marcar la agenda que necesitan los pequeños productores que tienen que ver con mercados locales, con créditos blandos y con el acceso a la tierra. Salud. El Gobierno Nacional anunció un fondo de 1.700 millones de pesos para fortalecer el equipamiento de los laboratorios y hospitales ante la evolución de los casos por coronavirus. Así lo informó la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti. Es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos, que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de adelantarnos. La situación es que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todos los Zonas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje. La recomendación que se suma a las recomendaciones de, del viernes que se emitieron es fundamentalmente eh, a la población. Eh, no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología. Es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años que es eh, el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social. Gobierno. El presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena de 14 días para las personas que vienen de países donde hay transmisión activa del virus COVID-19 será obligatoria. Tenemos que ver también ahí el caso de la cuarentena. Claro. Que yo ayer les dije que, no, que eso debíamos cambiarlo. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días Después de viajar, tiene la obligación de quedarse y recluirse en, en su casa. No hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy. Esto es una recomendación. Habrá hacerlo con las consecuencias que eso supone. ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que de pone en riesgo mm -hmm. a la salud pública. Seguridad. En tanto. Se publicó un decreto de necesidad y urgencia que establece penas de prisión para quienes violen el aislamiento obligatorio. La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra explicó que el que no cumpla con las restricciones será denunciado penalmente y se le podrán aplicar penas de 15 días a dos años de prisión por contribuir a expandir la epidemia. Nuestro código penal tiene actualmente distintas disposiciones que lo establecen y por supuesto lo que se establece es que para las personas que incumplen con este aislamiento obligatorio se harán las denuncias y acciones correspondientes a fin que, que se determine si cometieron delito y en este caso específico el código penal cuenta con dos figuras penales una es el artículo 205 del código penal que establece pena de prisión al que viole las medidas adoptadas por la autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia y el artículo 239 del Código Penal que también reprime con pena de prisión al que resiste o desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Medios Públicos. La Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros organizó un encuentro con expertos de la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación para brindar herramientas a los periodistas hacia una cobertura responsable del tema luego de que haya ascendido a grado de pandemia declarado por la Organización Mundial de la Salud es importante, digamos, en esta lluvia constante de información, que tratemos de centrarnos siempre en las fuentes oficiales, eh, donde vamos a encontrar información fidedigna, confiable, digamos, de, que se basa en las recomendaciones oficiales, y que no abonemos a esa gran multiplicidad de voceros, sino que busquemos justamente aquellos voceros que responden a esas recomendaciones oficiales y a esas fuentes oficiales de información. Me parece que esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que aparece este nuevo tema porque si no puede generar mayor confusión cada vez que vamos agrandando cada vez más la plataforma de, de voceros. Oposición. El ex presidente de la sociedad rural, Luciano Míguens, criticó a los sectores del campo que pararon contra el gobierno nacional por el aumento de las retenciones a la soja y lo comparó con el conflicto por la resolución 125 en 2008. En diálogo con el medio El Destape, reconoció su sorpresa por el lockout patronal definido por la mesa de enlace en medio de la grave crisis económica y social que atraviesa el país. En ese momento el campo reaccionó. En 2008 fue realmente perjudicial para la economía, para la economía del país. Y bueno, hoy, si bien este, la situación es distinta, sabemos que el, el, la, la situación económica del país es difícil, el ajuste es necesario. Personalmente me preocupa porque, bueno, esto sí, esto fue hablado. A mí me sorprendió un poco que surgiera este, este problema en este momento donde el país está pasando también por, por, por, ¿no? ¿Usted, el usted, ¿Usted apoya el, el este lockout? No es que apoye el lockout no sino que yo lo que quiero decir que esto es una expresión de los productores El campo encuentra la manera de expresarse en esa salida a la calle o en sus localidades País Otros 10 casos de coronavirus fueron confirmados este jueves por lo que la cifra de infectados ya llega a 31 y tres de ellos se contagiaron en el país tras estar en contacto estrecho con personas infectadas que habían viajado al exterior También fue dado de alta el primer paciente de Argentina contagiado Tras permanecer internado desde el pasado 3 de marzo gobierno El presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional De cara a las medidas que tomó ante el coronavirus en Argentina Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, entre ellas evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Es importante que comprendamos que este aislamiento resulta preventivo y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Mirta Rosses Periagro, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud. La clasificación de pandemia es también una alerta a que todos los países del mundo en algún momento van a recibir y van a estar circulando con este virus y muchos de esos países no han todavía puesto en marcha las medidas recomendadas por la por el Reglamento Sanitario Internacional. Bueno, es un llamado de atención principalmente porque hay muchos países... Eh, ...en el mundo que todavía no han puesto las medidas que se requerían... ...no es el caso de nuestro país afortunadamente de Argentina... ...que por supuesto hace ya eh, más de tres semanas... Eh, ...se puso eh, en marcha medidas progresivas. Educación. Luego de las medidas tomadas por el gobierno nacional... ...el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota... ...explicó que esta indicación... Puede cambiar en las próximas horas o la semana próxima en relación a las medidas por la pandemia mundial. Bueno, lo que se ha planteado los especialistas y es lo que venimos trabajando con, con el protocolo es cuando hay un caso de sospecha en un aula, si estamos hablando de una escuela primaria o secundaria, lo que se hace es aislar todo ese aula, ¿no? uh -huh. ya sea un docente o un estudiante. En caso que finalmente sea positivo, se termina cerrando el establecimiento, es la recomendación que se da por el término de 14 días. En caso que sea un directivo, un personal no docente o auxiliar que no es que está asignado a un aula en particular, lo que se termina es aislando a la persona y a todos los casos de contacto que se puedan detectar, uh -huh. ¿no? Y a partir, si es positivo... También se toma la decisión de cerrar el establecimiento educativo. Debate en el Congreso. El Senado convirtió en ley el proyecto que limita las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, en una votación en la que el oficialismo se impuso por 41 a 21 a la oposición. Mariano Recalde, senador por el Frente de Todos. Una norma es regresiva cuando hace aportar a todos de la misma manera con prescindencia de la capacidad contributiva de cada uno y es progresiva cuando le hace aportar más al que más tiene. Pero acá estamos discutiendo una norma que es una tercera categoría, aquella que recibe mayores beneficios los que más tienen. La gente en la calle le llama normas de privilegio y lo que estamos discutiendo es hacer un poco más progresiva una norma que contiene beneficios especiales